Me llaman del party que me vayan Uber. sabe que quiero que suben. trabaje que mire que estudien. Yo quiero viajar en safari. Una casa en Miami pa' mi mami. Suena argentino a Cali. Es que mi trap es que tumba los party. Mami, quiero ser tu daddy. Me llama que quieren la facha. Pero es que nadie me alcanza la talla. No se pasen de la raya. Mi ganga no hay uno que falla. Yeah. Soy el maestro Hay que estar en los pies que estuvieron Hay que caminar solo por todo el verón Sin compañía se del Mami, yo busco el millón Haciendo ceros sento en el sillón Sin respaldo fui por el callejón Es que no hay freno que pare mi acción Mami, yo busco el millón Haciendo ceros sento en el sillón Sin respaldo fui por el callejón Es que no hay freno que pare mi acción Solo tranquila me busqué un lugar Si estaba en el piso, si está en el lillo, Yo yo me puse a sonar Porque la pena te excita pero sin más los ceros subiendo y los culos bajando La moda me dice que le bajó un cambio Camino una y ya me están hablando Que quieren mí y que no Por pueden con la calle de la villa se comenta Que soy el rey de la venta 100 atenta, yeah y, y está la real, brother Así que tranqui, no te preocupes Si no es nada Se la moví en un fallo, no vivo de lo que hable Calle si no tiene sueño, me pide que yo la paro Ustedes lo veo en pañales, yo no busco que me mamen para decir que si la calle, si yo soy el que la hace De pechito sin sin le trapicheo para enseñarle Facilito y sin detalles yo hablo en una esquina y veo que con caño me cortan la vida, porque en este barrio no siempre termina con un tiro en la frente sentado en la cima. Si me ven crecido me apoya la raza, si me tira el pisto que gocen de casa, que siempre me pide que me peguen más Si de nacimiento me busca la nasa, mami yo cual millón, haciendo ceros en, tu en el sillón, sin respaldo fui por el callejón, es que no hay freno que pare Mami yo cual millón, haciendo ceros en tu en el sillón No Solo me paro sé que contar money Si sumo más tanto voy flow a capones, Me tira tu bambi y yo tengo la cone Pa' hacer que lo tumben sin darle razones Me suena el sol y son las 5 am Si no es un Ferrari es una G.T.M. Mi vida de lujo de lunes a viernes. La alerta Lo los tuyos, lo paga el billete Se toma fino y también de la caja Saben que la parto si suena la caja Cargo el flow bacano. es Taja. Esto ni me alcanza ni lleva ventaja Yo no me muero rico like Tony Montana Un par de traidores se dieron de pauna. Se piran por cuero, droga, fama, plata Pero tengo mierdas con más importancia Nosotros ya estamos en busca de los millones Somos gente de barrio que se esfuerza De un pueblo latino que lucha Y no vamos a parar nunca y Siempre estamos en la búsqueda así que Nos fuimos Mami yo busco el millón Siendo ceros, sentó en el sillón Sin respaldo fui por el callejón Es que no hay que pare mi acción El millón